Lento, con calma Con calma para... Pues no entorpecer, no... Crear un... Un problema Que no puedo... Ok Según ellos... Aquí podemos rebasar Bajamos a segunda Y ya Vamos a avanzar a ver que hasta dónde llegamos Ellos también van para allá Todos son de la Huasteca Los conocí por las... Ay, mi cara se congela Por las camionetas Son de Veracruz Entonces ya vienen Van a llegar hoy en la tarde O más tarde, por el paso que vienen Pues sí es algo difícil de llegar Si yo, que vengo en moto me tardo unas horas en llegar hasta Wojutla. Imagínense ellos que vienen corriendo. Dame solo un beso que me alcance hasta morir. Como visión que se dele. Quiero mirarte a los ojos. Mira no palitos. <risa> Es algo extraño No creo que sean ellos los que hayan pasado hace como media hora Es muy, muy cerca Yo siento que fue porque se escuchaban más Mucho ruido Entonces no siento que debe haber más gente ahí adelante. Según yo. Pues veamos cuánto tiempo nos aguanta la batería y pues la la la la la. La memoria. Recta. Con topes Es cansado andar en moto Pero miren qué bonito Que bonito se ve Tiene sus riesgos pero también sus recompensas Nada mejor que Que esto No es un autobús Si sí, Pues tienes más propenso a tener un accidente entonces mejor uh -oh. mira motoristas ouch Uy. Pues bueno, llegamos a oficinas En, Nono en Nonoalco tu, tu, tu, tu, tu. Aquí es Un área de la minera Utlán Aquí trabajan En la mina Pues está chido, ¿no? Porque generaron trabajo, pero pues la contaminación ambiental es demasiada Entonces, pues sí eh, Como todo, no existen sus pros y sus contras Ah, hueco